Como lo comenté en otros videos, el set de Ternia sale a la luz de manera oficial. Si algo podemos observar en el empaque, es que al parecer el equipo del departamento de diseño fue otro, pues este retoma el diseño clásico de los ochentas, transmitiendo esa fantasía que inundaba la exitosa línea. Bien, muy bien por Mega. Las figuras a estas alturas ya son más reconocidas, lo primero que salta a la vista es que el set está compuesto solo por la Torre de Poder. Cuatro figuras, un centro de mando y la Attack Track. Recordemos que el original está formado por tres torres. He-Man con daño de batalla es el protagonista principal y aunque para muchos no es más que un repaint, para mí es la versión mejorada. En esta foto lo podemos ver con Webstorm, una figura que solo podía ser adquirida en la Montaña Serpiente. La torre, luce un gran diseño, fiel a su antecesor, con una icónica cabeza de león como entrada y las clásicas estatuas al lado de las escaleras. Sin duda alguna, el personaje de Ninjor adereza de maravilla el repertorio de villanos, y podemos ver que la boca y las manos tendrán movimiento y son totalmente funcionales. El set por dentro no es muy grande, aún así mega cuidó en poner algunos detalles, el centro de mando funciona también como una pequeña armería. Y por fin podemos ver cómo luce el Atracta, presentado con un excelente diseño, no hace más que derrochar estilo y poder en su característico color rojo. También podemos notar que Webster viene con su rifle, que no se produjo para la montaña serpiente. Y algo que no queda muy claro es el color de Buzov, ya que este, al menos en las imágenes, luce con una tez más oscura al mostrado como prototipo, pero esto solo lo sabremos al llegar el día y poder compararlos. El set estará a la venta a partir del 8 de mayo por Mattel Creation a las 9 de la mañana y tendrá un costo de $65. dólares. Por último vemos que Mega incluye unos brazos que parece sujetarán algo en el futuro. Todo parece indicar que Mega tiene pensado lanzar la Torre de Grayskull y la Torre Serpiente por separado. ¿Qué opinas de esto? Déjalo en los comentarios. Si el video te gustó, dale manita arriba y suscríbete. Blockers, cambio y fuera.